¿A dónde vas? Le voy a llevar cosas a Kevin. ¿A dónde vas? No tiene ropa limpia y seguro que no tiene juguetes con qué jugar. Va contra la novia. ¿Vamos? ¿En qué puedo servirles? ¡Vaya! Estoy buscando a Kevin McAllister. ¡Súper vaya! ¿Vas? ¿Viene a llevárselo? No, vengo a traerle algunas cosas. Mm. Pase por aquí. Ahí ya debes poder oír, ¿me escuchas? ¿Cómo se oye? No se alejen, niños. ¿¡Oh! ¡Mamá! ¡Hola! <risas <risas> <risas> <risa> <risa> <risa> Recuerdan a Natalie, ¿verdad? Hola. Hola. Megan. Hola. Oh, y. Kate. Ella es Natalie. Natalie. Kate. Hola, Kate. Hola. ¿Y qué? ¿Se van a quedar aquí? No, no. Solo vine a traerte tus cosas. Tienen que ver esta casa. ¿Está bien, Natalie? Por supuesto. Adelante. El árbol está increíble. Y estaba mejor. A ver, ¿qué es esto?